¿Te acuerdas que me caí? ¿Dónde ¡No te! ¡No te ¡No te ¡No te Nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla para llevar a ustedes un encuentro más de fútbol americano. Enfrentándose esta tarde los lagartos de Litla contra el equipo Linces de la VM Toluca. Vemos en, la, en el centro del campo la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este emocionante partido de sábado por la tarde. Y se define en la ceremonia de capitanes, que es el equipo de Lagarto Zitla, quienes tendrán la primera serie ofensiva del partido. ¿En y viene a darse la patada de salida como es un scrimmage solo se marca la patada y no hay fildeo como tal por parte del equipo de Lagartos y viene la primera serie ofensiva del partido a cargo del equipo de Lagartos un acarreo pero rápidamente el jugador de Linces hace la tacleada Será segunda oportunidad y van a ser una, unas 13 yardas por avanzar. La segunda oportunidad nuevamente acarreó esta vez. Parece que se abre un hueco suficiente para recuperar las yardas perdidas en la jugada anterior. Y ahora es tercera oportunidad un engaño y rola por el lado derecho el mariscal sale por piernas y está saliendo del terreno de juego con muy poco yardaje y será cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de lagartos y ahora es la primera oportunidad para el equipo de linces Toluca sale el centro el acarreo por el lado izquierdo y buen contacto pero no logran detenerlos, consiguió unas ocho yardas será segunda oportunidad, dos yardas por avanzar para el equipo visitante segunda oportunidad para atrás el mariscal lanza el pase. Es completo el mío y va a ser touchdown para el, el equipo de Linces. Primero seis puntos en el marcador para el equipo de la VM de Toluca. Y viene a jugarse el intento de punto extra. El centro es bueno, la patada también lo es. Siete puntos para lince, cero para Lagartos. ¡Córrele! El pase es lateral con jugador número 5 y rápidamente llegan a detenerlo, prácticamente sobre la línea de golpeo, será segunda oportunidad. Para atrás el mariscal, el pase por el centro completo y va a estar muy cerca del primer 10, ya lo indican los oficiales, entonces a mover las cadenas. En segunda, primera oportunidad, un acarreo y consigue unas cinco yardas. con no muy buena puntería es incompleto será tercera oportunidad tercera oportunidad Lagartos de Itla jugada de pase el pase es largo por el lado derecho y es incompleto será cuarta oportunidad por el centro, es completo y lleva el balón al terreno que defiende Linces, y es primer y diez es... bueno en, en primera oportunidad número 32 lleva la pelota en una carrera que le da un par de yardas al equipo de Lagarto, sin embargo hay pañuelo en el terreno de juego Es castigado el equipo local, van cinco yardas para atrás, será nuevamente primera oportunidad, 10 yardas para atrás. Atrás el mariscal lanza el pase por el lado derecho, tiene el receptor, pero no es completo el envío. Es primera, segunda oportunidad pase completo por el lado izquierdo y consigue unas 8 yardas pero aún lejos del primero y diez será tercera oportunidad, 12 por avanzar y se prepara la tercera oportunidad para atrás el mariscal lanza el pase y es incompleto dicen los oficiales, era una bola difícil y entonces ahora será cuarta oportunidad entrega la optativa y no va a ningún lado la defensiva de INSE es muy atenta, frena el avance de Lagartos y ahora tendrá primero y diez la VM Toluca en una carrera por el lado izquierdo no logra ir más allá de la línea de golpeo el equipo de Linces Toluca será segunda oportunidad y siguen siendo 10 por avanzar. En segunda oportunidad, pase por el lado izquierdo es completo con el jugador número 16. Ya se quitó dos contactos, lo sacan del terreno de juego después de conseguir el primero 10. Un pase por el centro completo y se va a ir a la zona de anotación. Seis puntos más consigue el equipo visitante, el equipo de Linces de la VM Toluca. Intento de punto extra es bueno. El marcador se coloca 14 puntos para Linces, 0 para Lagartos. Y viene ahora entonces Linces a dar la patada de salida. Un buen pideo y un buen avance consigue el jugador de lagartos, obviamente esto es solo una práctica en primera oportunidad intentando establecer un ataque terrestre el equipo de lagartos pero no va muy lejos el jugador ahora es segunda oportunidad ¡Vamos! ¡Vamos! nuevamente por tierra pero se están cerrando los huecos y no dejan pasar al corredor de lagartos será tercera oportunidad y prácticamente 10 por avanzar ¡Vamos! es tercera oportunidad el pase por el lado derecho completo y va a estar muy cerca del primer 10 y hay movimientos anticipados, ya son sin silbatazos va a ser castigo contra el equipo lagartos Pase telegrafiado y bien defendido por parte del equipo de VM esta vez interceptado y regresado para anotación consigue seis puntos más el equipo de Linces V.M. Toluca el marcador ya nos indica 20 puntos para Linces 0 para Lagartos Juegan dos pañuelos dos silbatos el castigo lo cometió el equipo de Linces. Yardas para atrás, se repite la jugada. Thank oh, you. el terreno de juego con una ganancia de unas 8 quizá nueve yardas hay pañuelos y los silbatos interrumpen la jugada ¡Corre, corre, corre! Nuevamente por piernas, el mariscal intentaba, pero esta vez lo detienen rápidamente. Será tercera oportunidad para Lagartos. Ah, Bye! Bye, Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. es cortito completo con el jugador número uno que consigue unas 7 yardas entra la segunda oportunidad para el equipo de inces el pase a las diagonales queda demasiado largo es incompleto la tercera oportunidad atrás el mariscal el pase es cortito y es incompleto Es bueno, la patada queda corta y es, y es malo el, el intento de punto extra. El marcador al momento, 22 puntos para lince, cero para lagartos. Pero de esto me Un acarreo por el centro y eso es le da unas yardas de ganancia. nuevamente es incompleto abrín, marcar, no y ahora es cuarta oportunidad ¡Sup! ¡Sup! ¡Sup! para atrás el mariscal pase al centro que es completo y va a tener primero y diez Y son fuera. Y están marcando en la yarda 48. al final de la jugada. Pero no logran mucho Sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego no Y también lo voy a decir, te voy a decir que los dos son... pero ya, ya lo de I <laughs> don't I don't know. Con la hormiga. <risa> No, se tienen miedo no ¿Qué? ¿Qué? No bien Se a <laughs> you yeah. ¡Eres ¿Eh? Avisamos está ¿Eh? en Bueno, no se van a participar.